Creo que da igual que una persona quiera o encuentre una pareja, en el sentido de que lo importante antes de encontrar esa pareja es el hecho de estar uno completo en sí mismo. El hecho de salir a, a, al mundo, a, a verse con la gente o, o con el otro yo, que va a ser tu, tu pareja, con el que puedes tener una unión, desde la completitud, desde el hecho de decir estoy completo en mí mismo, tengo una armonía, me amo y a partir de mi amor puedo amar a otro no, no necesito que el afecto venga de afuera, eso es un regalo que me da lo exterior pero claro, para tener ese, ese punto de estar completo en uno mismo hay que pasar por los lugares que no les gusta pasar normalmente a la gente la soledad, las dudas, los miedos, las inseguridades, los, los apegos quiero decir, hay que hacerse un análisis muy profundo y a veces claro, por ahí uno tiene la suerte de poder ir a un psicólogo muy bueno que te eche un cable pero muchas veces no hay ese dinero para ir al psicólogo y realmente si fuéramos conscientes, con autoobservación, estaríamos más despiertos para con nosotros mismos, todo podríamos tratar nosotros mismos, desde un trauma, una fobia, la falta de cualquier cosa, podríamos decir, ¿por qué me falta esto? ¿Por qué siento que me falta esto? ¿Cómo lo puedo encontrar en mí y una vez que siento que he completado esto o he entendido que por ahí esta fobia viene por tal cosa o tal otra, salgo afuera, pero si no pasas por la soledad, o no, o no pasas por esos terrenos, quiero decir, es muy fácil evadirse de uno mismo, pero no te vas a poder escapar de ti mismo, entonces, es como una bomba de tiempo, por ahí, ay no, no te quieres enfrentar a ti, te encuentras una pareja, y buscas que esa pareja te dé lo que tú no tienes, entonces va a haber un punto en el que no, en el que no va a estar bien, en el que algo va a fallar y que se puede perder todo. Entonces, el hecho de salir completos puede dar una, una integridad y un respeto hacia la mujer como mujer, hacia el hombre como el hombre, hacia la tierra como la tierra. Pero, claro, cuando salimos incompletos es donde empiezan las desarmonías. Es importante que cada ser humano sea consciente de que interiormente tiene diferentes frecuencias de energía que tienen polaridades. Exteriormente somos una manifestación clara. Uno es hombre, otro es mujer, por lo tanto uno es yin y el otro yang. O sea, eso está claro, nadie lo va a discutir. Pero interiormente tenemos las dos energías. El hombre tiene energía femenina y energía masculina, y la mujer tiene energía masculina y energía femenina. Por lo tanto, es normal a veces de que a un hombre le pueda gustar otro hombre, o a una mujer le pueda gustar otra mujer, simplemente a ver, pueden haber, sí, trabamos historias del pasado y tal, que, que, que den a esa decisión o a ese camino que se eligió, pero simplemente a veces es el tema de las energías, cómo se manifiestan y, y las polaridades que se atraen. Y aquí es donde no hay prejuicios, por lo menos en mi espacio de pensamiento no hay prejuicios. ¿Por qué? Porque tenemos este libre albedrío y esta posibilidad de decisión. Y si interiormente las energías se mueven así, ¿y quién soy para juzgar a un hombre que le guste un hombre, a una mujer que le guste una mujer? o a un hombre que no le guste a nadie, que quiera estar solo, o a una mujer que quiera estar solo. Es que somos libres y tenemos esa libertad. Para concluir todo esto, debemos autoobservarnos y tratar de estar interiormente plenos para exteriormente ofrecer algo interesante, positivo, constructivo, con posibilidades de enriquecimiento y de desarrollo. Y somos muy valiosos, todos somos muy valiosos y todos tenemos un talento, un don, una posibilidad de de ayudar a sobre todo a la tierra. Es lo más importante.